Pues a pesar de que no soy una persona a la que le guste repetirse, hoy vuelvo a hablaros del manga de Blue Side Elf, pero por una muy buena razón. Por fin se ha confirmado que en septiembre de este año saldrá el primer número en España de Elfa a Dieta, que es como la han llamado. Así que he decidido hacer una versión Redux de mi vieja review, ampliar un poco la información al respecto con las últimas novedades. Y centrarme un poco más en el formato, tipo de papel y aspecto de los tomos. Que entre los editados por Seven Seas y los que editará Norma hay alguna que otra diferencia. Así que preparaos para un directo técnico, pues comenzamos. Para aquellos que no sepáis de qué va Plus Side Elf, aquí os va una pequeña sinopsis. Naoe Tomoatsu es un osteópata en la clínica El Jabalí Sonriente. Sí, así se llama. Que cierto día recibe una visita muy especial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 solo para volver a coger peso y retornar a la consulta de nuestro sufrido protagonista semanas después, ya que ha cogido el vicio de engordar y adelgazar con tal de no dejar del todo sus amadas patatas. Su obsesión por los tubérculos le viene porque en su mundo los elfos son eminentemente vegetarianos,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 A lo largo de los capítulos la veremos verdaderamente adelgazar en cuanto se lo propone, solo para verla caer nuevamente en su pequeña adicción culinaria al mínimo de Slip. Naoe y ella tienen un auténtico tira y afloja por esta misma razón, hasta que en un momento determinado Naoe se resigna y acepta que su actitud forma parte de su carácter, dándole más libertad.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 y una de sus debilidades es el karaoke. Esto le traerá problemas en capítulos posteriores. A medida que avancen los capítulos, se irá volviendo un poco más seria, y dejará un poco de lado su peculiar sentido del humor. Kusahanada. Cuarto caso de Naoe y uno de los más sencillos de tratar. Se trata de una alraune, aunque la traducción de los tomos la traten como una mandrágora. Siendo esto curioso, ya que su floristería se llama literalmente el jardín de la alraune.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 es tamaño de bolsillo, o lo que es lo mismo, un B6, contando con un papel muy agradable al tacto, ya que no es ni muy rugoso ni muy áspero. El número de capítulos es variable, en el primer tomo tendremos las seis primeras consultas de Naoe, en el segundo tendremos solamente 5, más un capítulo Omake que es la rutina de baño del Fuga. En el tercero tendremos nuevamente 6, y en el cuarto tendremos siete y así sucesivamente. El orden de lectura es oriental. Sí. Todos los tomos tienen un encerado bastante agradable al tacto. La edición que Seven Seas nos ofrece es tamaño novela de bolsillo, con un papel muy agradable al tacto. El número de capítulos por tomo es variable. En el primero tenemos las seis primeras consultas, mientras que en el segundo tendremos solo cinco capítulos, más uno moque, la rutina de baño del Fuda. En el número 3 tendremos nuevamente 6 capítulos, en el 4, 7 y así sucesivamente. El orden de lectura es oriental, y todo el tomo tiene un encerado bastante agradable al tacto. Además de los capítulos cuentan con mini ilustraciones entre capítulo y capítulo, así como un par de capítulos extra en clave de humor, o ilustraciones a color. El número 1 tiene una ilustración del FUDA justo antes de entrar a la consulta de Naoe. La edición de Norma por su parte tiene 120 páginas, dos a color, y costará 9 euros, frente al precio más que variable que tienen los tomos de Seven Seas en Amazon. Ya que si bien de base en Estados Unidos cuestan 12,99 dólares, y en Canadá 15,99 dólares, en Amazon España son un poco más baratos, si bien tampoco es que tengan un precio fijo. La traducción que tendremos aquí será hecha por Sandra Nogues, y esperemos que no cometa el mismo error con Kusajanada y la Tilden de Mandrágora, siendo un Al Raune claramente. La cosa no tendría mayor relevancia si no fuera porque Seven Seas tiene publicadas las dos enciclopedias de las Monster Girls, donde vienen, entre las más de 300 especies listadas, la mandrágora y la alraune, dos chicas monstruo, planta, totalmente distintas entre sí. Su formato será b 6 130 x 182, en rústica, tapa blanda, es decir, como los tomos americanos, y llevará sobrecubierta, y esto es una cosa que me llama muchísimo la atención. Ya que los 7 números anunciados son los mismos que lleva a Seven Six publicados, con las mismas ilustraciones de portada. Por lo que no me hago una idea de qué habrá bajo esas camisas que tendremos aquí. Igual, si Norma me facilitas alguna copia, podría haceros la review del tomo en español. Yo ahí lo dejo. Resumiendo, Plus Set Elf o Elfa a Dieta es un manga de humor, ecchi y una especie de mini guía para estar lozano muy recomendable para pasar un buen rato. Disfrutando además del arte de Saint-Dodge en su faceta más comercial. Si podéis, haceros con él, porque es un manga muy recomendable. Y con esto me despido de momento. Espero que hayáis disfrutado de esta live review y nos vemos en la siguiente review.